Nuestra invitada de hoy que se llama Lourdes Álvarez estará diciendo yo he venido, es que Lourdes no sabe a dónde viene, ¿sabe? Lourdes está, <ríe> está ahí diciendo, como diciendo, esto, esto, yo a dónde vengo, ¿este es qué este programa es? Este que. Tú ya te estás preguntando tú a qué programa has venido, Lourdes. <ríe> bueno, una tertulia, ¿no? Sí, sí, sí, entre otras cosas. Muy sí, divertida, sí. muy cercana. sí. Intentamos pasarlo bien, que es de lo que se trata, Lourdes. Bueno, pues vamos a decir que, que Lourdes, eh, Lourdes Álvarez, voy a decir todo el título de, de, de lo que ella se ocupa y ahora hablamos, es Técnica de Educación para la Ciudadanía Global en la Organización No Gubernamental de Desarrollo Solidaridad Internacional de Andalucía. Esto así, en grande, parece como muy rimbombante, pero así, a pie de calle, ¿qué, qué quiere decir? ¿Qué, ¿Qué es esta organización? Bueno, Solidaridad Internacional Andalucía es una organización eh, con sólidas raíces en la Comunidad Autónoma. Ya este año cumplimos el 26 aniversario desde la fundación y desde que iniciamos nuestra andadura es una organización que lucha contra la pobreza, contra todo tipo de desigualdades y contra la eh, degradación del medio ambiente, fundamentalmente. Entonces, ser técnica de educación para la ciudadanía global, bueno, que es. La organización tiene distintas áreas de actuación. Cooperación para el desarrollo, acción humanitaria, formación e investigación y la otra pata de la mesa es, aparte del voluntariado y migraciones también, es educación para el desarrollo. Entonces desde este área de educación para el desarrollo nos encargamos un poquito de eh, sensibilizar a la población en general y crear conciencia sobre todos estos temas, la realidad social y ambiental que, que nos preocupa. Uh -huh. Eh, Lourdes, yo te he conocido a ti porque has venido recientemente a ofrecer unos cursos eh, tanto en la, en la UNEP, ¿no? O, o en la UNE o en la UPO, ¿no? En el aula abierta de mayores, sí. mayores para la UPO también al centro de día, ¿no? Al centro de participación activa. Eso, ¿al centro de día qué, abuelo? Eh, los viejos. ¿Ves? Porque tú sabes una cosa, Lourdes, que él no va al centro de día, te lo va a explicar. ¿Por qué no va tú? Pues Porque no soy viejo. Porque allí van los viejos, ¿entiendes? Pero pregúntale la edad. Pregúntale que tiene, la edad que, que tiene y ahora te, ¿cuánta edad crees tú que tiene él? Yo soy muy mala, ¿eh? Sí, pues pero esas más cosas. o menos qué edad crees que tiene. No sé, ¿qué da ¿70? Sí, 82 tiene. 82. Y, no, y no va él al centro de día, ¿sabes? Entonces, por eso te lo digo. ¿Has estado en el centro de día? No, con esto te quiero decir que este programa va a ser muy interesante y para una parte de la población más para otra, porque en definitiva estás enfocándolo todo para personas mayores de 55. Ahora mismo es lo que has venido sí, a hacer aquí, o sea, claro. Sí, el proyecto eh, se llama, bueno, el título es muy largo, pero lo resumimos como Resiliencia 55.0, lo de 55.0 por la edad. Porque está dirigido a personas mayores de 55 años de cuatro provincias andaluzas. Ahora, si quieres, más adelante te cuento un poquito. Y eso es lo que me ha traído a Lebrija. Entonces, eh, lo que hemos hecho en Lebrija y en otros municipios andaluces es intentar crear redes de apoyo mutuo entre personas mayores. O sea, hemos trabajado en distintos espacios formativos para mayores. En Lebrija hemos trabajado en el Centro de Participación Activa y en el Aula Abierta de Mayores de la, Olavide, de la Universidad Pablo Olavide. ¿Qué hemos trabajado con ellos, eh, con los mayores? Pues hemos trabajado en las temáticas, la misión y visión de la organización. Eh, envejecimiento activista, movilización social de las personas mayores, eh, tema de migraciones e interculturalidad, derechos humanos, equidad de género, eh, sostenibilidad medioambiental... Todos esos temas los hemos trabajado con la población mayor. Y cuando comenta el compañero, el Centro de Participación de Mayores, los viejos no... Eh, bueno, siempre es algo que genera al principio mucha discusión porque, claro, yo llego a las aulas y digo, bueno, ¿qué es para vosotros ser mayor? no? Para vosotros y vosotros ser mayor. Porque ser mayor depende de donde lo miremos, porque la Universidad Pablo Olavide, por ejemplo, para apuntarse al aula abierta hay que tener mayor de 55 años. Y cuando yo era niña, una persona mayor de 55 años no era mi concepto de mayor, ¿no? Sino que... Y de hecho ahora creo que ha cambiado muchísimo todo, de unos años a, a acá, y bueno, ha, ha cambiado la manera de concebir la vejez, eh, la población mayor pone de manifiesto sus ganas de seguir en la brecha, como decimos nosotros, mayores siempre en la brecha, porque son personas muy activas, y nosotros hablamos de hecho de envejecimiento activista, porque es lo que me enseñan cuando llego a las aulas, ¿no? Las personas mayores me dan una lección de vida continua, y bueno, ese es el trabajo que hemos hecho en Lebrija, y que hicimos también el año pasado, pero por tema de pandemia lo hicimos de manera online. Uh -huh. Lo cierto y verdad es que tú ahora que estás hablando de eso, cuando te diriges a lo mayor, lo que era ante una persona mayor, lo que es ahora, no te digo yo, cuando el abuelo tenía eh, era joven y veía a una persona de 50 años, era un viejo, ¿verdad o no? Sí. Cuando tú tenías 20 años veía a una persona de 50, era un viejo. Cuando yo tenía 20 años veía a una persona de mi edad, veía a un viejo. Pero esta es una discusión eterna que tenemos. ¿A qué edad se empieza a ser mayor? Juan Antonio, ¿tú lo sabes? Eso va en el espíritu. <risa> que, que, que, que, que, que, que no. Ahora en serio, ¿a qué edad...? consideramos que uno es mayor, porque claro, yo me considero una persona con una cierta... ¿Me considero mayor o no? Pues no lo sé, es que me da igual. Es decir, afortunadamente tengo 58 años, no sé si me explico. Pues los he cumplido y los he vivido. Eh, el abuelo tiene 82, afortunadamente está estupendo. ¿A qué edad se considera? Tú dices, la UPO a partir de 55, hay gente que a partir de 50, la tarjeta dorada a partir de 60. Es decir, hay eh, muchas maneras de pensar a sí. qué edad se es mayor. Bueno, la, como decía el compañero, la, yo creo que la edad es una cuestión mental, ¿no? Entonces, ponerle un cliché de un número a ser mayor es bastante relativo porque nuestro paso, nuestro trabajo con personas mayores en distintos espacios formativos en Andalucía en varios años, no, no ahora mismo solamente, sino que llevamos ya varios años trabajando con el colectivo, nos ha enseñado que es que no hay un perfil, o sea, el perfil de persona mayor es muy heterogéneo pero sí que comparten ese amor por la vida, esa vitalidad, esas ganas de seguir, independientemente que se hayan retirado o no de la vida activa, ¿no? De lo que es la vida productiva, porque hay muchas personas con 55 años que están todavía activas laboralmente. O sea, alumnado de la Universidad Pablo Olavide en el aula abierta, las clases las reciben por las tardes, porque hay mucha gente que todavía está al pie del cañón en algún negocio y demás. Entonces, ponerle un cliché, una edad a los mayores, a mí me cuesta, me cuesta mucho. Sí, la verdad es que no sabemos... Pero que yo era... creo que, que ahí hay una cosa, cuando tú, tú, por ejemplo, yo hasta los 65 años estaba trabajando, tarde y tenía mi rutina, pero cuando tú ya te jubilas con tu edad, no antes, porque antes te jubilan también, ya parece que, que caes de un, te desploma, eso me pasó, pero al tiempo, a, no, no tan poco tiempo, al año por ahí, ya yo me di cuenta, digo, como yo me meta en la casa, y me siente en la terraza, yo creo que me quedo aquí. Entonces... La, yo siempre lo digo, no la radio me hizo un bien estupendo, la radio Lebría, y, y, y, y subió otra vez. Pero cuando tú te de una rutina que tienes a, a sentarte ya en tu casa, que no tienes que ir a trabajar, es un palo gordísimo para muchos, ¿eh? por lo menos fue para mí. Hombre, entiendo que sí, pero en general nuestra experiencia cuando llegamos a las aulas, lo que nos transmiten las personas mayores... Es que cuando pensaban en la jubilación, la jubilación no es para nada lo que ellos pensaban. Pensaban que iban a aburrirse, que no iban a tener nada que hacer, que iban a tener muchísimo tiempo libre, y todo lo contrario. O sea, eh, dedican, bueno, eh, su tiempo libre lo dedican bien a acciones formativas, al cuidado de los nietos y nietas, ¿no? Que hay muchos mayores que son, está clarísimo que son sustentadores familiares y dinamizadores de la economía, pero en general la, las personas mayores lo que nos manifiestan es que no tienen tiempo para nada desde que se jubilaron, que pensaban que están disfrutando muchísimo de la vida de otra manera, sin, digamos ya, sin obligaciones, sin prisa, que están viviendo la vida con muchísima más calma, más tranquilidad. ...pero que tienen el tiempo 100% ocupado... ...y que les falta tiempo para todo lo que quieren hacer... ...porque se apuntan a un bombardeo, vamos. Yo creo que eso es una actitud ante la vida... Ajá. ...le decía el abuelo, es verdad... ...hay mucha gente que se jubila y no sabe qué hacer... ...porque sí. lo mismo lo que ha hecho es trabajar toda su vida... ...y no sabe luego plantearse el ocio... ...o la vida, jubilado, el tiempo... ...no sabe qué hacer con su tiempo... ...pero yo creo que eso es una actitud también ante la vida... Es sentarse en el sofá, te sentar con 70 y con 30... ...nos decía Ajá. el otro día, sin ir más lejos... Ajá. Eh, ay, cuando vino este señor, eh, verás, lo diré. Ay, sí, bien, ¿cómo no, se llamaba bueno. Luis? El, el hombre este que vino de, de la ONG. Sí. Bueno, eh, ¿sabe de lo que sí, estamos hablando? de la última ONG que estuvo de aquí, que, estuvo sí, aquí, sí, sí, que sí, sí, son sí. en que están en Sevilla y sí. que están eh, pues atendiendo a tantos colectivos desfavorecidos, a, a niños y a mayores con riesgo de exclusión y nos decía, ¿hay adictos al sofá? Hay niños que no tienen una, eh, digamos, que no van al colegio o que no son, eh, bueno, pues, tratados como niños porque sus padres son adictos al sofá y nos decía. Entonces ya no se trata solo de, de la edad, eh, que tú tengas 65 años no sepas qué hacer. No con 65, con 70, con 80, como tú estás. Sí, la, la, lo físico te respeta, si sí, la salud. Te respeta hasta perfectamente, pero quiero decir, muchas veces la, es la actitud, ¿no? Hay gente que tiene 90 años y sigue estando... Yo creo que es lo principal. Luego eso, que hace falta salud para poder mmm, ejercer ¿no? esa actitud y, y ese ánimo, ¿no? Pero que, que es fundamental mmm, eso, ¿no? Y, y al final eh, yo creo que todos lo vemos, ¿no? Y, y el abuelo lo tenemos aquí de, de delante con 82 años, pues hay gente con 82 o con 86 que se ven claro. súper jóvenes porque tienen una vida súper activa y como tú dices gente muy joven con a lo mejor con tu edad con cincuenta y pico que sin embargo mmm, bueno pues a, no salen a lo mejor de casa o bueno porque hay gente que tampoco es que le, que no le gusta el ocio simplemente no pero que que sí si es verdad que tienen una vida mucho más eh, limitada en ese aspecto Totalmente. o que se dedican a la casa y, y nada más sí pero esto va un poco va en función de la actitud de cada uno tenemos una para que veáis la media de España que ha ido creciendo, dependiendo, porque, claro, es que no tenemos niños y la esperanza de vida es mucho más alta que hace tiempo. ¿Qué es la media de edad? ¿Tú, ¿A ti pues, te queda mucho? ¿eh? la media de edad en estás España. Está la mitad de la mitad. Tú es estás en la mitad de, de, de la mitad. De 43 años. ¿Qué te, te parece? 43 años la media de edad. Esto indica, Lourdes, que lo que he dicho, que se tienen pocos niños y que la media de edad eh, de España, o sea, que la, la esperanza de vida en España es muy alta. Sí, sí, tenemos una de las esperanzas de vida, de hecho, más altas de Europa, si no la más alta, y eh, por contra una tasa de natalidad muy baja. Y al aumentarse... Eh, Digamos, esto es la pescadilla que se muere de la cola un poco, ¿no? Si hay mayor esperanza de vida, es cierto que también aumentan los horizontes de las personas mayores. Entonces, quizás estas acciones formativas lo que responden es un poquito a las demandas e intereses de los mayores. O sea, porque nuestro, nosotros llevamos 26 años, digamos, de existencia, ¿no? Pero hace ya, desde 2005, empezamos proyectos pilotos con mayores y nuestra experiencia nos ha dicho que es que los mayores demandaban eh, tener esos espacios formativos que a lo mejor sí que tenían los adolescentes o personas adultas, pero, pero más jóvenes, ¿no? Porque estos temas sociales y medioambientales a lo mejor no se trataban tanto con mayores. Y nuestra experiencia nos está diciendo que es que lo demandan, demandan estar demandan estar en espacios de participación eh, y demandan estar activos y activas, ¿no? Lo que sí está claro es que, eh, pues lo has dicho, ¿no? Con esa, con esa media edad de 43 años, o sea, ahí hay un futuro, el negocio del futuro está claro que son las personas mayores, o sea, eso se está viendo ya, digo, eh, ya estamos hablando de un punto de vista más lucrativo y todo eso, los negocios que se monten fundamentalmente todo lo que sea al envejecimiento mm -hmm. va a tener mucha vida y, le, y el otro día cuando salió ese artículo sobre la media de edad de, de España decían que dentro de X años, o sea, claro, va a haber un, un nivel de pensionistas que el sistema casi que va a ser muy complicado, esto lo venimos hablando siempre que se van a acabar las pensiones, sí. abuelo eso ya lo venimos hablando siempre, pero es verdad que va a haber un momento en el que sea mucho mayor el nivel de pensionista que el de nivel de población activa cotizando, con lo cual se generan muchas dudas para, para el futuro, ¿no? ¿no? O sea, que va a ser un poco más insostenible que ahora, evidentemente. Bueno, el tema de las pensiones es un tema que sale siempre. Todos los años. En la ¿no? Y en las formaciones. Eso, siempre eh, sale, porque me imagino hombre, que eso les preocupará a las personas. Les preocupa y, bueno, me insisten en la necesidad de blindar las pensiones, sí. porque, bueno, los espacios formativos son espacios de debate abiertos. Eh, donde escuchamos, bueno, la, las personas mayores que asisten a los cursos opinan libremente, pero sí que demandan, eh, se ese, ese blinden las pensiones, independientemente de haya esta tasa de natalidad o esta otra, que hay una garantía, ¿no?, de que, la, que estamos cotizando y que tendremos derecho a una pensión. Hoy justo he visto que tenéis una concentración, creo, todo, todos los lunes, todos los lunes ¿sí? no aquí en Plaza de España, y sí, sí, es una realidad que sale cuando hablamos de movilización social, el tema de las pensiones, la plataforma andaluza, sevillana, en defensa de las pensiones públicas, sale siempre mucho a la palestra porque es un tema que, que les preocupa mucho. De Ajá. hecho, bueno, estuvimos viendo la semana pasada que estuvo aquí Secundina, compañera, y que hemos hecho un taller de radio con, con los mayores, hemos grabado una pequeña pieza, una cuña, con sus demandas y reivindicaciones, y, y ese tema de las pensiones siempre está presente. Al igual que están otros muchos, como el cuidado, ¿no?, de, el tema de los cuidados que se sienten muchísimas veces digamos desprotegidos porque a medida que la población envejece es cierto que somos más propensos y propensas a tener enfermedades ¿no? y a necesitar a lo mejor el apoyo o el cuidado de, de otra persona esos son un poquito la, los temas que más nos demandan pues ahora mismo te iba a preguntar espera sí. eh, digo, pero también se habla en esa reunión que hacen ustedes con los mayores a mí se habla del sexo en la vejez se habla de todo o sea, porque es, bueno, o sea de manera directa, no, nosotros no. hablamos, por ejemplo, el primer tema de envejecimiento activista y movilización social de las personas mayores lo dedicamos fundamentalmente a deconstruir y a combatir falsos mitos que existen en la vejez, ¿no? Como que a medida que cumplimos años, pues eh, se reduce el interés que tenemos por la vida, el tema de la sexualidad también se pone de manifiesto, entonces hacemos ahí una dinámica como del semáforo, donde los mayores manifiestan si están disconformes o conformes con las afirmaciones que yo lanzo, que no son afirmaciones que yo diga, sino que se escuchan en la calle ¿no? y que las oímos frecuentemente y la verdad que se genera un debate muy enriquecedor porque se revelan, ¿no? ante ese tipo de afirmaciones como ha dicho el abuelo que no sé el nombre el, nombre. Eh, el, abuelo. el abuelo el abuelo, eh, El abuelo. es como el frutero de siete vidas no tenía nombre, pues el abuelo tampoco bueno, se llama Manuel, pero tú dile el abuelo porque si le llama Manuel lo mismo no te contesta bueno pues eso, es que siempre eh, ese tipo de afirmaciones salen eh, y lo, las personas mayores se manifiestan, se revelan ante ellas porque están disconformes o sea, porque... ¿y cuál es la respuesta? eso te iba a decir eh, cuando bueno, le hablas viven... de sexo le das le da vergüenza no quieren hablar del tema no, para o otro sea, lado. No, no se habla exactamente de sexo sino la afirmación pues por regla general dicen que bueno que siguen manteniendo una vida activa pero de manera diferente no que la viven de otra manera viven la sexualidad de otra manera al igual que como decía al principio, pues viven la jubilación, en la jubilación implica que estén más tranquilos y tranquilas, aunque tengan claro. muchísimas cosas que hacer, ¿no? Que no tienen ya esa presión. Cuando se habla, se vive el sexo de manera diferente, hombre, es que yo con 20 años iba a la feria a las 4 de la tarde y me recogía a las 8 de la mañana y no había problema, ¿es verdad? Ahora no puedes. Ahora no, <risa> evidentemente, si voy un día a la feria a las 4 de la tarde y vuelvo a las 8 de la mañana, no me, paso... La Exactamente, me paso dos días sin ir. decir, ahora ya como yo le digo a mi amiga Mila Montesa, ya somos de una marea si te va a las 4 de la tarde y te recueba a las 12 de la noche pues no hay problema, pero quiero decir que todo es que lo del sexo es algo, una cuestión física como el resto de la vida, tú antes podías cargar un palé de no sé cuántos kilos el que esté de esto mm -hmm. y ahora bueno. pues evidentemente pues todo, todo pero vamos todo que he conocido perfiles claro, súper diversos, claro, porque aquí claro, la hombre tampoco voy a nombrar a personas no, no, que sí, que los hay pero cuando habéis tenido las corraleras por ejemplo, sí. personas que me decían que es que eso no lo aguanto ni yo o sea que, que, es, sí, que, que sí. habían salido he estado cantando hasta las 5 de la mañana y me han te cha, tumban me han tenido que echar con, con las corraleras te no, tumban me han tenido que echar del sí, bar y sí, yo digo Dios mío y que has estado así el viernes, el sábado dice todos los días sí. digo pues mira pues mientras que tenga salud pues aprovecha y disfruta te y tumban abuelo ¿qué le pasaba a la Inés el otro día en el cotaje? <risa> que la Inés dice porque ya, ya, nos va, ya nos vamos dice <risa> la Inés ya no hombre son las cuatro de la mañana Inés pues ya nos vamos pues sí ya nos vamos es decir, que sí, pero que todo con la edad, lógicamente va... Eh, bueno, eh, ahora... María, por terminar, ahora que tengo aquí la tabla esta de los ¿Sí? países con la media edad, que somos el duodécimo país del mundo. Esa media, ¿Quién con la tiene media la medida de la... más alta, chiquillo, que nosotros? Japón. Japón. Hoy los japoneses, pero porque más aburridos, Hay niños. Muchos. Es que los japoneses no hacen nada en la vida, van a trabajar, vuelven, descansan, vuelven, descansan. No, es que, te darte cuenta, los japoneses, bueno, de vez en cuando vienen a la Bienal de Sevilla, pero ya está, <risa> también, ya está. También. Sí, porque tú vas a la Bienal de Sevilla y más de la mitad del público son japoneses. La vida de Japón, ¿tú cómo te la imaginas? Aburrida, ¿no? Me la imagino aburrida, sí, me la imagino o sea, aburrida. Lo no mismo te, no lo Me son. imagino que se divertirán también. Lo, hombre, lo que le gusta al bueno. flamenco, que allí va un flamenco. Pues y allí bien. vamos nosotros y ganamos ya el sueldo del año, <ríe> niño, es verdad. Japón, entonces, entonces no la primera. Nosotras, y la segunda, fíjate. ya es que, mira, me ha picado. Alemania. Ay, Alemania, ¿no? márgame el señor. Abuelo, que los alemanes viven más que nosotros, Confía pero eso como va a ser. De verdad, me quedo no. muerta, ¿eh, Lourdes? Alemania. Pero está diciendo la media, edad la la media de edad o claro, la, no la esperanza. media de edad, la ah, de Ah, la media vida, de edad, claro. ah, no, los alemanes, claro, que son más mayores que nosotros. No, pues en Alemania la esperanza de vida es un añito por debajo nuestra. Eh, pero los, en la esperanza de vida, sí. ¿quién, ¿quiénes son los máximos? Mira, eh, en esperanza de vida, por lo que estoy viendo aquí, la máxima parece que son, los, porque no está ordenado, sí. parece que son los 85 años y eh, es Hong Kong. 85. Cuida a los años, asiáticos, abuelo. 84 Japón. Aburren, y nosotros 82 años. Claro, También ni... de los más altos. Claro. En pero más alta, Lina, ¿eh? en claro, claro, más alta entre mujeres claro, que hombres. Claro, claro, claro. Claro, claro, Eso, es, que, eso que... es, mira, más alta entre los hombres que las mujeres. Eso es, para los que sois creyentes en Dios, que Dios es justo. No decís mucho que Dios es justo, que yo a veces tengo mis dudas, pero bueno, no pasa que vivan las mujeres un poquito más que los hombres, por Dios, abuelos de toda la vida. Un poquito sí, más. Que, y es la palabra justa que dice la mujeres me quiero morir antes, mi marido, marido. <risa> sí. antes que mi marido eso lo dice eso lo sí, dice claro. sí. y a otras dicen, mi marido está en el cielo y yo en la gloria también <risa> lo dicen <risa> vamos, de hecho en nuestras formaciones el 90% son, son mujeres, mujeres claro, son mujeres, claro o sea, en el centro de participación activa, el perfil de hombre dicho por el personal responsable del centro los hombres acuden para jugar al dominó al billar y demás, pero para todos los talleres mujeres. No tengo la menos duda vamos. y vas a Ajá. terminar de comentar algo? Sí, que eh, digo por curiosidad, voy a ver donde la esperanza de vida pues es más corta, ¿no? Eh, ya no la esperanza de vida, sino la media de edad, donde hay más gente joven y claro, eh, y al hilo de que, bueno, también eh, desde la ONG trabajáis por la pobreza, ¿no? Son precisamente claro, los países pobres, donde está esa media más, más baja, porque al final eh, mueren mucho antes la mayoría de personas. Vemos que el país con una media de edad de 14 años es Niger, por ejemplo. Niger. Sigue Uganda, Angola, Malí, Chad, Congo, todos los países africanos. Bueno, en general nosotros preferimos hablar, antes que países pobres, países empobrecidos. hay como hay una polarización, países enriquecidos y países empobrecidos, porque eh, digamos esos países que han mencionado no son pobres en recursos, para nada, son muy ricos. ¿no? Lo que nos tenemos que plantear porque... Tienen ese índice de pobreza tan tan extremo y tan alto. Bueno, eh, a, a, a, vamos a hablar ahora del programa, pero cuéntame, en Lebrija, ¿cómo te ha ido? O sea, tú me dices, 90% de mujeres, estoy convencida, pero ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Qué habéis hecho en los dos sitios? ¿Cosas distintas o igual? Bueno, hemos hecho, es el mismo curso, pero adaptado al perfil del centro, porque no tiene nada que ver el alumnado que acude a un centro de participación activa para mayores, que quizás... No necesariamente, pero bueno, se, tiene, se entiende que es un perfil socioeducativo más bajo que aquellas personas que acuden al aula abierta de mayores de la universidad. Yo El alumnado del aula abierta, para mí la experiencia de Lebrija ha sido estupenda, o sea, hoy es como mi último día, entrecomillado, porque espero volver por aquí, la verdad. Y yo me he sentido súper querida porque al alumnado de la Universidad Pablo Lavide, yo lo conocí el año pasado, aparte de ese alumnado, eh, a través del ordenador, por un curso que hicimos digital... Y la respuesta ha sido estupenda, o sea, por un lado, en el aula abierta, la gente que me ha conocido en persona les ha dado mucha alegría, eh, además han sido, han sido unos debates muy enriquecedores porque es verdad que son temas que ellos no tratan habitualmente en sus cursos, entonces, y siempre son temas que se tratan no solo voy yo al aula, sino que voy acompañada de colectivos locales. Por ejemplo, en el caso de Lebrija, para tratar medio ambiente me ha acompañado la Simiente, la asociación de La Simiente de Lebrija. Eh, para el tema de equidad de género, me han, me han acompañado las compañeras del Foro Social también. Eh, en fin, que hemos venido siempre acompañados de colectivos locales, que eso quizás acercaba mucho más la temática al alumnado. Y en el centro de participación activa era la primera experiencia en un CPA, porque en otras provincias andaluzas he estado en centros de adultos. Y la acogida también ha sido muy buena, eh, gente bueno muy implicada, en los debates eso ha habido muchísimos diálogos y la verdad que la experiencia ha sido muy satisfactoria, o sea, yo la califico de 10, vamos. Uh -huh. Tú me decías, de ese colectivo que han estado, eh, el 90% las mujeres, efectivamente. Sí, sí. Pero esto es, eh, digamos, una norma, ¿se podría hacer general a la respuesta que estáis teniendo en otras ciudades? sí. En los, pro, en los programas para mayores es extensivo. O sea, el proyecto llega a Lebrija, llega a Málaga Capital, llega a Isla Cristina en Huelva y Andújar en Jaén. Y el perfil de cualquier centro de adultos, de cualquier aula de mayores universitaria o de cualquier centro de participación activa, no te puedo decir un porcentaje así a ciencia cierta, pero por encima del 80% seguro. Porque en todos los grupos, incluso el año pasado, siempre tenemos... Hay algún hombre presente... Pero a lo mejor de grupos de 25 personas hay dos hombres, o hay tres, como mucho, a lo sumo. Siempre, mayoritariamente, son mujeres. Todavía hay ese segmento ahí de la población en hombres que no consideran atractivo apuntarse a ningún tipo de iniciativa ningún, de, este, de estas Puede características, ser. ¿no? Puede ser que no consideren atractivo apuntarse a talleres, en fin, hay muchos roles de otro género. Le da, otro les da vergüenza porque piensan, es porque lo que tú has dicho, los roles de género. Hay mucha sí. gente que todavía está encorsetada, muchísimas, evidentemente. Bueno, sí, sí, además el tema de género, María, cuando se trabaja con mayores, es una cuestión que, de hecho, aquí, por ejemplo, en el aula abierta nos han demandado formaciones específicas en género, porque claro, nosotros venimos a los a los centros y estamos con el grupo un par de horas, y se quedan como muy cortas, ¿no? Porque son temas que generan tanto, tantísimo debate, que ellos mismos nos, de, nos generan un curso específico en la materia para poder tener más tiempo para debatir, para hablar y discutir y demás. Yo creo que además eso tiene que ser, eh, hablando de, de los hombres y las mujeres, ¿no? Y, y la barrera de de la vergüenza también, ¿no? que, que ya cuando, me imagino que cuando se encontráis a, a esas personas en el centro de participación activa y en el aula abierta son personas que desde luego que lo han superado, pero hay muchísima gente que no se atreve ¿no? A, a acudir a, a esos centros, a acudir al aula abierta, porque eh, les da como vergüenza, no sé si es la palabra, pero eh, hay muchas personas que les cuesta. Les cuesta, pero quizás incluso las personas que acuden como... Tú comentas, no es necesariamente han superado, ¿sabes? Porque cuando se trabaja el tema te das cuenta que muchas de estas personas viven todavía ancladas en pensamientos y en mentalidades que, que bueno, que, que no, ¿no? Y hay que intentar, pero es cierto que, hombre, tú no puedes llegar a un aula y trabajar con una persona de 80 años, por ejemplo, e intentar cambiar el imaginario en dos segundos, eso es imposible. Tampoco es mi objetivo, ¿no? Es un poquito que se genera una serie de dinámicas y discusiones que lo que persiguen es al menos que, que piensen y que, que se cuestionen todos esos roles que han normalizado durante tanto tiempo, ¿no? Y que el que lo tengamos normalizado no significa que sean correctos, ¿no? Entonces, un poquito es eh, lo que nos encontramos. Pero quizá la reticencia de los hombres a apuntarse a talleres, bueno, puede ser. O sea, siempre nos dicen que los hombres son más propensos a actividades más de ocio que a actividades formativas, ¿no? En este tipo de centros. Pero bueno, parece que es una tónica dominante. Yo no solo creo que sea a nivel andaluz, vamos, creo que es... Claro, es en, en cualquier, general. En y se general, ve incluso ¿sabes? creo que en la población joven, ¿no? Que al final, si no me equivoco, también, eh, aparte de que creo que hay más mujeres que hombres, pero, por ejemplo, eh, de la gente un, de mi edad universitaria, hay más eh, adolescentes y más mujeres en la universidad que hombres. Sí, sí, hay más mujeres universitarias, pero es cierto que a día de hoy, aunque to los roles de género siguen estando sobre la mesa... Pero ya no hay ningún eh, segmento que sea exclusivo de hombres o de mujeres, ¿no? Sigue habiendo sectores más feminizados y masculinizados, como se puede observar a lo mejor en formación profesional, ¿no? Que uno va a un aula, a una clase de automoción y es muy raro que tú te encuentres en ese aula a una chica. O, pero a la inversa, uno va a un ciclo formativo de cuidados y dependencia o infantil y es raro que te encuentres a un chico. Entonces ese tipo de cosas sí que siguen estando, pero bueno, la finalidad un poco de los talleres es desmontar y combatir todos esos roles y estereotipos de género. ¿no? Eh, hablando de roles, me contaban el otro día una anécdota de, de una, una, una discusión que habían tenido entre una, una madre y una hija que eh, se había separado. La señora tiene 80 años y se ha separado su hijo que tiene 50 años y se ha quedado en su casa solo. Y esta señora manda a, su, a la hija a que le limpie al hermano, a que le friega al hermano y, a que, y entonces le dice a ella que no, que no va a ir. Uh -huh. Y han tenido una discusión ahí porque la madre le chantajeaba, le decía, no te da lástima, no te da lástima que ahora cómo va a vivir él. O sea, ¿quién va a fregar? ¿Quién va a limpiar? <ríe> porque aprenda que está en la edad, ¿no? Entonces, estas cosas, claro, yo decía, es que es muy difícil hacerle ver a una señora de 50 años que le ha puesto desde que ha nacido su hijo la ropa, los calcetines, la comida, la plancha o la ha fregado, que ese señor con 50 años puede perfectamente aprender a fregar, aprender, si no lo ha hecho estando casado, ahora que tiene la oportunidad, ¿no? Que no hay nada, algo más, pero ese es el eterno debate, Lourdes. Hombre, el eterno debate siempre es qué es lo innato y qué es lo adquirido. ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, cuando estamos en el aula, insistimos en que es que innato no es nada. O sea, lo, lo, lo único que no puede hacer un hombre frente a una mujer es amamantar y, de momento, a día de hoy, desde luego, dar alumno. Pero que quitando, si una mujer, por ejemplo, renuncia o no quiere o no puede dar el pecho, eh, el padre está perfectamente capacitado para dar un biberón. O sea, eso no hay. Y nos encontramos en las aulas de todo, María. O sea, nos encontramos mujeres que se han revelado y que se han revelado, que se revelaron hace 50 años, que era aún más, más sonante que ahora, ¿no? Otras que siguen ancladas en, en esas viejas mentalidades. Y bueno, hombres, es que el tema de género también, lo problemático es que cuando se dan datos, porque se dan datos, o sea, vienen los colectivos al aula y dan datos reales, ¿no? Los datos no analizan casos particulares. O sea, cuando se está hablando de la brecha salarial o se está hablando de los roles de género, yo en ningún momento... Ni yo ni otra compañera de la organización estamos juzgando hogares a nivel personal. Pero es verdad que el alumnado tiende a llevárselo a su terreno, ¿no? Y te dicen, pues mi empresa, yo nunca, eh, nunca hubo diferenciación salarial. Bueno, yo no estoy diciendo que en tu empresa, pero que es un hecho. Que es, es un hecho objetivo, que pasa. Y pasa mucho en España. Que es una ilegalidad, lo es, pero pasa. O gente que te dice, es que yo en mi, en mi casa, en mi casa hemos cocinado, yo, mi mujer... Bueno, no estoy valorando tu casa, pero la realidad es que la mujer sigue todavía en el siglo XXI jugando ese rol reproductivo y el hombre jugando el rol productivo. ¿No? Entonces, Total. eso, eso sigue presente. Son sesiones, vamos, muy candentes y que generan un debate importante. Aquello cocino bien, abuelo. Tú es que no cocinas ¿no? <risa> Directamente Tengo <¿Directamente? ¿Y> <risa> una amiga que dice No digas más por la tele que no te gusta cocinar Digo, pero si no bueno, me si gusta no cocinar gusta, ¿qué de malo? Bueno, ya sí, después, ya No lo digas más por la tele digo o sea que Yo voy a tener que decir que a mí me gusta cocinar No me gusta cocinar, procuro cocinar lo mínimo Que hoy voy a comer una ensalada de legumbres Que mi hijo Galletano dice que eso es lo que hay de comer hoy Pues eso es lo, lo que se come que ¿Quién soy yo para llevarle claro. la contraria al niño? Pero ¿eh? por ejemplo yo que no sé cocinar nada Pero no sabes por qué Ella ha dicho lo innato, lo has querido No sabes por qué no te ha hecho falta Porque no te han dicho ponte aquí y ya está Mira cómo yo he enseñado a mis hijos que se puede perfectamente sobrevivir sin sin una madre y sin un padre. Pueden cocinar perfectamente, abuelo. Yo no cocina. nada. Un huevo era, eso, ¿El, el, el, el, ¿eh? era eso, morían de hambre. Era eso, eso sí? morían de hambre, efectivamente. Si sí, sí, sí, sí. sí, yo me he ido ya. o he vuelto, sí, que hombre. yo no les voy a dejar la comida esa para hoy, para mañana, para esto, no, no, pasa no, sí, nada. Ya, sí, Pero sí, además, es. vuelvo a repetirlo muchas veces, Lourdes: si es que la oportunidad que tiene la juventud o la gente de mi edad ahora es que antes yo, mi madre me tenía que decir cómo era y lo tenía que apuntar yo paso por paso, eh, tal y echale tal, y yo apuntadito todo. Y ahora tú te metes en el YouTube y tú sabes y cocinar mejor, mejor, mejor que yo cocina. Y está todo está Mejor todo. que yo y Antonio igual porque sí. si esto se aprende bueno yo no, yo él en a el confinamiento ha aprendido a freír un huevo pero yo cómo sí. lo freía dilo dilo Yo lo freía desde lejos <risa> <así>. me <risa> salía para usar no pero, pero ahora, plancha ahora plancha lo hago muy ya. bien pero plancha sí. plancha muy bien y limpia limpia muy sí limpia no quiero gane. ¿Coger la fregona porque hay que pues es que no es algo no es algo innato pues mira hay es gente que piensa que para coger la fregona tienen que estudiar pues no a que no pues no hay que tener voluntad de coger la fregona y tener un poquito de cosa que huela y te y ya, limpia, está, ya está, no entonces, pasa nada, pero hay gente otro... que no se le ocurre, que piensa que eso es... que es que la mujer nació con el palo aquí en la mano, y entonces pues lo tiene que hacer. Yo caliente. lo peor son los polvos. ¿Qué polvo, abuelo? A mí no me líe. Limpiar <risa> polvos, eh, que no me... Hombre, eso yo, eso, yo, eso, eso yo te he visto. Yo te, yo te he visto. O los polvos de la lavadora, como tú dices. <risa> bueno, pues estamos hablando de ese envejecimiento, de los roles de género, de muchas cosas, pero como tú bien has dicho, son muy... Es que estaba mirando aquí, desde luego, el programa es amplísimo, ¿no?, en el que estáis trabajando, pero... Antes de irnos a otro lado, el taller de radio, ¿qué tal? Con mis compañeros Secundina y Chema, los que le mando... Bueno, mis compañeros de hace... Hace tiempo. unos pocos de años, ¿no? Bueno, pues imagínate, hace... Si no hace 40, hace 38 años. ¿Ya has visto el carnet de, de Chema, sí, que tenía claro. pelo ahí y todo? O sea, sí. eh, Secundina y Chema, ellos dos eh, estuvieron aquí, se fueron de aquí a Radio Nacional, allí han echado su vida laboral, se han jubilado los dos, están estupendo los dos... Y, y ha sido eso, decir, voy a Lebrija y te dijeron, hombre, Lebrija, ¿no? Claro, bueno, el taller de radio, eh, el curso de residencia 55.0 consta de cinco sesiones temáticas, sí. de los temas que he mencionado antes, y la última sesión es una sesión práctica. Eh, inicialmente pensamos en la radio, ¿por qué? Porque las personas mayores, ¿verdad? Que están muy familiarizadas con la radio, mucho más que con la tele. De hecho, en nuestros talleres nos insisten, yo escucho la radio todos los días, desde que me levanto la enciendo, ¿no? Y bueno, un taller de radio con las limitaciones, ¿no? Porque estamos en un aula, o en el caso del CPA, que ni siquiera es un aula, que es un espacio habilitado para que se den unos talleres, pero no es, por supuesto, un estudio de grabación. Entonces, lo que hemos hecho, que eh, bueno, aprovechándonos de los nuevos dispositivos móviles que permiten grabar notas de voz y demos, en el transcurso de las formaciones, con la gente que viene a nuestras formaciones, al principio de los talleres grabamos siempre notas de voz eh, donde ellos nos reflejaran sus inquietudes, sus demandas, reivindicaciones, cómo estaban viviendo su jubilación y qué era para ellos y ellas ser mayores. ¿no? Entonces esos cortes, esos pequeños cortes, pues ya la compañera Secundina en casa con un programita en ordenador, eh, de libre descarga y demás, lo montaba y ponía una música, en el caso de Lebrija, la verdad que ha venido estupendamente porque hemos, lo hemos acompañado de las sevillanas corraleras, tanto de entrada como de cierre. Sevillana en el caso de la Universidad de Palo de la Vida, que han cantado a los propios alumnados. O sea que eh, la compañera, bueno, desde aquí le mando un saludo a Ana Zambrano porque ella misma un día dice que yo te lo canto, yo te lo canto en directo y esto es lo que va a entrar. Y hemos hecho ese taller y la verdad que ha resultado muy interesante, eh, han aprendido un poquito cómo funcionan las pistas de audio, Secundina les mostraba, pues mira, las pistas son líneas, está encima de otra, aquí por encima el sonido, por encima vuestras voces. Y ha sido muy interesante y bueno, la idea es que cuando ya se termine, se está terminando de montar, las propias radios locales de los distintos municipios con los que hemos trabajado las difundan, ¿no? No de, de una sola vez, porque es verdad que han quedado piezas larguitas para no restar protagonismo a nadie, porque todo el mundo que había participado queremos que tenga un sitio eh, en esta pieza de, de radio, pero poquito a poco que se vayan difundiendo. En el caso de Lebrija, bueno, los mayores las personas mayores de Lebrija, ¿qué sienten, qué demandan, qué reivindican? Pues esto, y, y, cada, y se les le dé publicidad y se promocione eso, ¿no? ¿Y en el centro de día también lo habéis hecho? También el lo hemos hecho en el centro de día, igual. Eh, con, con muchas más limitaciones, porque allí no contábamos ni con proyector, ni, ni altavoces, pero bueno. Pero la verdad es que ha estado muy interesante, porque al igual que el abuelo dice que tiene 80, ¿no? 80 y 82. 82. Bueno, pues una compañera en el CPA que tenía 82 <coughs> años, estupendísimamente, y ella entregadísima grabando, pues yo reivindico esto, demando esto, esto que he hecho en falta también. Hemos. Muchas veces, eh, una de las cosas que más también hemos demandado de ellos es que nos manifestasen que echaban en falta de la sociedad con la edad que tenían, ¿no? Que muchas nos han, refle nos han manifestado puesto en falta la falta de humanidad, la falta de solidaridad. Se está perdiendo mucho esa cercanía de antaño de cuando uno iba al vecino y le pedía la hierba buena o no, que ahora falta esa, ese contacto humano con todas las redes sociales, que es verdad... Que una de las cosas también que nos hemos dado cuenta en los cursos, como los mayores, o sea, ese deseo, ese aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, que en el Centro de Participación Activa se ofertan cursos para, para aprender a manejar el móvil, el WhatsApp, para compartir vídeos, y son los cursos con más aceptación. O sea, porque los mayores no se cansan de aprender y, y no renuncian y se reciclan una y otra vez, ¿no? Y en el centro de participación activa también ha tenido muy buen resultado el, el taller de radio, la verdad. Eh, estoy de acuerdo en lo que dices en la parte esa de, de cómo las personas mayores pueden aprender a utilizar el móvil, porque hay gente que dice, no, yo lo único que sé es llamar. Y hay otra gente que sabe absolutamente de todo, pero es que eso es que yo no lo sabía, yo Conversaba. he tenido que aprenderlo también. Oye, oh, yo, no, yo no hago nada. Pero porque yo tú te niegas. Yo lo cojo y ya no es que no se llama Claro, tampoco, pero porque no te niegas. O pues es que no. crees de verdad que yo he nacido sabiendo, yo me he tenido que adaptar igual, porque a lo mejor vuestra generación ya era como que, uh -huh. que estaba ahí, pero en mi generación yo he tenido que aprender. O sea, es que yo hace 20 años no era la historia como ahora, he tenido que aprender a hacer radio de nuevo, hacer televisión de nuevo y a utilizar el, el, eh, las tecnologías, porque no sabían, no estaban en nuestra... Si un día traemos a Secundina, nos contará cómo ella empezó montando las cintas, por ejemplo. Lo o sea contaba, que, eh, claro, Lo contaba claro. en los talleres para que vieran los mayores claro. que esa capacidad de adaptación es extensiva, ¿no? A claro. todas las profesiones, o sea claro. que ella se ha sentido también abrumada cuando llegaba y que hasta última hora, en el caso de Secundina, ella pone un poco... Eh, cuenta las dos versiones, experiencia personal, que ella siempre ha estado dispuesta a aprender, pero también menciona una compañera que dos meses antes de jubilarse tenía que implementar un nuevo sistema y ella dijo, no, estoy cansada y no quiero hacerlo. Secundina sintió pena y le dio tristeza un poco, y esta persona, ¿por qué no quiere? Pero bueno, también es respetable. Claro, evidentemente. Pero en general, sí, Secundina cuenta todo, todas las fases por las que ha pasado y bueno, como desde luego la radio ha cambiado con las nuevas tecnologías pues muchísimo y que ahora se hace un directo desde cualquier sitio. Con ¿no? un móvil, eh, o sea, es que con un móvil ya eh, puedes contarlo absolutamente todo, pero ha cambiado la, los medios de comunicación, ha cambiado la medicina. Es decir, todo. un médico que estudiara hace 20 años ha tenido que estudiar ya otra carrera porque ya la aplicación de la tecnología... Yo le mando desde aquí en un la medicina... y, le, y le puedo dar un palo fuerte a, a Rogelio Durán. Sí, ¿por qué? Porque me pone, yo no sabía cuando pasó de la radio <risa> a, al ordenador... A lo, orde radio, ¿A lo digital? Pues a lo digital, pues yo estaba allí pegado. Había uno que me, me lo hacía. Pero me pongo con Rogelio y Rogelio no vea. Que eres torpe, que no sé qué, cuánto. Mira, que Rogelio me está tomando por culo porque de verdad no voy a aprender contigo porque es que va muy rápido, dice que soy torpe. Ese es un maestro malo. Claro, pero es que... Pero el lo, mundo es no que... sirve tampoco no, para No sí, sí. sirve, Tú sirves, tú sirves. Sirve? Yo no, yo, no, yo no, tengo <coughs> paciencia. Va, que no tengo paciencia. No, los jóvenes va, no tenéis paciencia no, en no, general. No, no, o sea, no, no. no tenéis paciencia. Entonces yo le digo, a ver, explicármelo como si fuese yo, pero o sea, de verdad, de un coeficiente cero. Entonces... Me lo apunto. Yo, además, yo aprendí así a manejar, yo qué sé, WordPress, por ejemplo, ¿no? Pues venga, explícamelo. Tal cual, todo lo que vaya pasando, yo lo voy haciendo al final. Todo es práctica, pues ya lo haces, pestañeas y lo haces. O sea, pero todo es práctica, todos hemos tenido que aprender algo, ¿no? Hombre, nadie nace sabiendo, ¿no? Está claro, está claro. entonces lo que hay que tener es voluntad. Claro, pues Lebrija le buena respuesta, porque yo le decía el es otro estupendo. día a mi amiga secundina, a ver si me está dorando la pírdura me está diciendo tú y ella que no, que no, no que no, lo de no. Lebrija te este, lo es digo Estupendo, yo. estupendo, además que nos han recibido de manera muy calurosa, que no, yo personalmente me he sentido súper querida y que venía he venido aquí en tiempos de calores, en estas eh. semanas de calores y además en el aula abierta, que las clases eran a las 5 de la tarde y me decía la gente... Ay, yo he venido, he venido por ti, he venido por ti porque yo decía, esta muchacha es de Sevilla que viene con las calores, ¿Y yo como la había dejado aquí sola, ¿no? Y la verdad que sí, que me he sentido muy querida y, y bueno, y que esperamos de hecho volver el próximo año para ese curso de género que, que nos demandan. Eh, todo esto que estamos contando, o sea, o decir la palabra técnica de educación para la ciudadanía global, suena así como como muy rimbombante, todavía, todavía eso está, digamos. Es decir, esto que a lo que tú te dedicas es algo a lo que progresivamente la sociedad va a tener cada vez más demanda, ¿no? Sí, vamos, yo en mi profesión, yo mi formación es periodista, yo sí. soy periodista de formación y antropóloga, lo que pasa es que desde hace años me vinculé por una serie de estudios adicionales y másteres y demás al mundo de la cooperación y ONES para el desarrollo… Y, bueno, el tema de la educación para el desarrollo, sí, es la rama de las organizaciones sociales que se dedican a esa sensibilización y a esa concienciación social que es tan necesaria por, bueno, por la realidad que estamos enfrentando actualmente y que, por desgracia, ha empeorado mucho en los últimos años, en muchos aspectos, ¿no? Lourdes, cuando hablamos de la Agenda 2030, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eso es bastante ya complejo, exento, muy alozo, hombre, pero complejo más o, menos. o sea, la Agenda 2030, porque de hecho estamos en 2030, 2022 vale. y muchas veces... Vamos, en el entorno de personas mayores, uno sigue hablando de la Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, y la gente sigue sin conocerlo, lo cual es un problema gravísimo, porque estamos a ocho años de medir si se han alcanzado esas metas o no. ¿no? Bueno, esas son unas metas que eh, a nivel mundial, Naciones Unidas y que todos los países están presentes, no son metas jurídicamente vinculantes, lo cual eso es el punto débil quizá de, de esos objetivos no porque bueno si los países no lo logran pues no hay como sanciones no por así decirlo y el objetivo fundamental a grandes rasgos erradicar la pobreza esa pobreza cero eh, esa educación para todos y todas en igualdad de, de condiciones no eh, ese fin a la violencia esa discriminación a niñas y mujeres en todo el mundo ese, ese amor o ese cuidado del medio ambiente, ¿no? que no hay planeta B y nos estamos cargando el planeta y es un hecho. Y bueno, eso es un poquito la Agenda 2030, fundamentalmente. Y esa palabra que también está en nuestro curso, que refleja la Agenda 2030, esa resiliencia, ¿no? esa capacidad del ser humano, de enfrentar las adversidades y salir a flote un poquito de por el contexto que nos está tocando tan adverso, que nos está tocando vivir uh -huh. eh, No he pasado por alto que has dicho, todo este proyecto este programa que estamos haciendo, lo estamos haciendo solamente cuatro ciudades de de Andalucía, con lo cual, eh, una vez más, en Lebrija, pues mm, a lo mejor no lo valoramos porque está aquí, pero hay que, hay, hay que ponerlo <risa> Hay sobre veces que, que pasa, ¿no? Y, subrayarlo. Y exactamente, que a lo mejor pues la gente de Lebrija que dice, ay, pues muy bien que han venido y tal, pero mm, no, nos puede parecer algo normal, ¿no? Y como que pues esto es algo que en todos sitios se hace, y, si, sin embargo, en solo cuatro ciudades, por lo tanto, afortunados también, eh, y, en, y en especial por los mayores de 55 años que tienen la oportunidad aquí en Lebrija de poder haber disfrutado de, de este proyecto. Claro, y el que sea Lebrija no es algo casual, o sea, tiene su explicación. Nosotros llevamos años trabajando, como decía, con personas mayores, porque nos dimos cuenta de la organización que las personas mayores estaban quedando al margen de las acciones formativas, que a menudo íbamos a los institutos, trabajamos con adolescentes o con población infantil, en colegios de infantil y primaria, pero que los mayores los dejábamos un poquito al margen y estaban demandando esa formación. Entonces, como decía al principio, nosotras ya hemos hecho un curso, un poco un antecedente a este, y el año pasado, bueno, el año pasado y el anterior, por tema de pandemia, no pudo ser presencial. Entonces, Lebrisa participó, en este caso desde el Aula Abierta de Mayores, y tuvimos una respuesta tan buena, desde el alumnado hasta la persona coordinadora. Entonces, esa buena experiencia, porque no lo mencioné al principio, pero esto es un curso que es posible gracias a la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo. ¿vale? Entonces, son unas subvenciones que salen anualmente, eh, las organizaciones sociales concursan, y nosotros cuando presentamos este curso actual, el presente curso del que estoy hablando ahora, que fue el año pasado, 2021, pensamos en Lebrija por la buena respuesta que había tenido eh, previamente, y porque ya había unos lazos y unos vínculos creados, tanto a nivel municipal con el ayuntamiento como con el aula abierta de mayores que nos hicieron repetir, ¿no? Y la verdad que creo que ha sido un gran acierto... Hombre, ha sido, yo creo que estupendo para vosotros estar aquí, conocer y para, para todos los lebrijanos. Supongo que nace, o sea, que no sé si está previsto que se repita el año que viene o... Está previsto, o sea, actualmente el curso, nosotros hemos pedido una nueva subvención a la Junta de Andalucía, pero es en, en otro ámbito diferente. Entonces, uh -huh. lo que hemos propuesto, como nos están demandando más actividades y más formaciones, el año, pas el año que viene, eh, al, quizás al, alrededor de la primavera, Traer aquí un curso específico de género, ah, qué bien. algo más breve, pero trabajar con ese mismo grupo. Bueno, pues nos vamos a despedir de Lourdes, que va a ser mamá próximamente, también hay que decirlo. <risa> es, eres primeriza, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo lo llevas? No, lo llevo muy bien. Muy bien, muy bien. Las calores mal, pero bueno. Ay, la calor, la calor llevamos pero, embarazada y sin embarazada. Pero o sea... llevamos dos semanas de regalo, así que vamos a aprovechar. Sí, hombre, momento. sí. Todo el tiempo se está sí, portando sí, bien. Sí, sí, pero Estas bien. las dos últimas semanas. Bueno, ¿sí? pues trabajando para dejar a tu bebé un futuro mejor que, desde luego, un planeta mucho mejor de lo que vamos teniendo hasta ahora. Ese es mi objetivo, es objetivo, bueno, y la organización lo que lucha es eso, por un mundo más justo, más solidario y más sostenible, ¿no? Uh -huh. A fin de cuentas. Pues lo dicho, bienvenida a Lebris a Lourdes, nos encontramos, eh, nos traeremos un día a la secundina bueno, tú te acuerdas uh -huh. de ello, ¿no? Tú tienes edad sí. para acordarte, ¿eh? <risa> eso es. Yo eso. me acuerdo de Colón y todo. Que... Sí, sí, te acuerdas de Colón, tú tienes edad. Que lo dicho, eh, Lourdes, te, te, nos veremos el año que viene ya. Muchísimas gracias por traerme, por darme un espacio y por escuchar. Claro que sí, además nos ha parecido súper interesante. Gracias. Un placer.